¿De qué se te acusa? De verdad la muerte a un muchacho ahí Me fue a atracar nah, Me fue a atracar Yo estaba frente a mi negocio sentado Y se me tiraron a me Hubo un forcejeo eh, Cuando hubo el forcejeo eh, Cayó abatido El atracador lo conocías, Nunca lo había visto ¿Cuál es tu nombre? Jerónimo Polanco se pasó a Jerónimo? Hace... Un mes y pico, casi dos meses.